que en algunas ocasiones pita y otras no. Allá va el córner, envío directo, Uf. que se mantiene <risa> la portería. En ese intento de gol olímpico le cogió todo. La quien ha venido ni mal en corto, pero va a jugar al área. Balón muy cerrado, ¡al palo. Leo Messi al primer palo. Qué córner. Ovan Liberec, cuando y Messi. Friamos, Hace el primer palo. Esa pelota, sí, yo creo que también. No, hace no, la Este córner para el Barça, busca el 0-2 antes de marcharse al vestuario. Le pega Messi en vivo. ¿Qué podían estar revisando? Si la pelota había entrado o no. círculo Sergio Busquets va al primer palo, ataca un tití el segundo. Balón que se cierra. Del área, Leo Messi. Va al lanzamiento de Leo Messi cerrado. buscando tres. esperando el centro. La pone Messi, otro no. intento. También la quiere Suárez Busquets Rafiña. Lanzamiento cerradísimo. Envío en profundidad de Jonathan Villera. Se la saque de puerta para tres. El de bate Messi. Messi En la banda ya que no me he dado vuelto. Primer córner de la segunda parte. Envío un segundo córner. La quiere un Titi. La quiere Piqué Centro de Messi. A Griezmann, el primer palo. Messi golpea con rosca para Ujo, dejado con John Jordán, balón cerrado para acá está Messi centro a Riku Ferencvarosha, Padacha. Pues, por supuesto, no. Pues, por supuesto, no. Pues, por no. no. Que empuja a Lautaro centro.